Seguimos en esta producción especial Mes de la Patria, Honor y Gloria Telenor Una producción especial que ha hecho este grupo Telenor Con el único objetivo de formar, de educar a toda la región del Nordeste ¿Por qué no el país y el mundo? Conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte Y todo lo que tiene que ver con lo que fueron esas acciones Para nosotros hoy decir que somos un país libre e independiente de toda potencia extranjera, que contamos con una bandera, con un himno que nos identifica como país. Y esta vez en este segmento pues tenemos con nosotros la grata presencia de una mujer que ha sido grande en la República Dominicana y se ha destacado por sus grandes luchas. Yo creo que para nosotros un honor, tal cual esta producción, honor y gloria, pues tener a una mujer como Virtudes Álvarez, con nosotros compartiendo en esta producción especial Telenor, honor y gloria, en esta en este mes de la patria, mes de la independencia nacional. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra destacada mujer dominicana, Virtudes Álvarez. Salud y bienvenida a esta producción. Gracias, buenas tardes Telenor, buenas tardes Nordeste buenas tardes de Chivao y el mundo, como tú dices. Gracias claro. por la oportunidad. Virtudes, la intención de invitarla a usted, a compartir con nosotros en esta producción especial, es seguir conociendo, seguir escudriñando, seguir prof profundizando en este que es el mes de la patria, mes de la independencia nacional. Y quisiéramos compartir con usted, que usted compartiera con nosotros y esta producción, que nos dijera cuáles fueron virtudes de las mujeres que formaron parte de este proyecto de independencia nacional. Siempre estaremos en deuda cuando se hacen los análisis históricos de cualquier proceso histórico de la humanidad, cuando se trata de tocar los nombres y el papel que han jugado o que hemos jugado las mujeres. En el caso de las llamadas mujeres febreristas, como las identifican las historiadoras, eh, le tengo envidia de la buena a las mujeres historiadoras esa que se dedican a escarbar a investigar a rescatar eh, los rostros los nombres eh, anónimos de esas heroínas que participan y que en los anales de la historia siempre quedará corto porque siempre tendremos heroínas y héroes anónimos en cada uno de los procesos históricos que se analiza en el caso de las mujeres ferreristas, eh, siempre que se toca el tema, apelamos casi siempre a los mismos nombres, a los mismos rostros, a las mismas mujeres, pero siempre nos quedaremos cortos en esos análisis. Siempre será insuficiente porque la, las heroínas anónimas, como los héroes anónimos, en cualquier proceso siempre serán más. Esas mujeres y esos hombres del pueblo, de sabor a pueblo, del trabajo en el territorio, del trabajo social, a veces... ...trabajo político e ideológico incluso... Con, ...con orientación clandestina... ...no siempre así... ...es decir, con una pauta política clandestina... ...por el papel que juega en un determinado momento... ...o en un determinado hecho... ...pero no siempre es, es anonimato dirigido... ...sino héroes y heroínas de la cotidianidad... ...por las cuales esas heroínas y esos seres anónimos... ...yo siento una admiración que casi casi toca la veneración porque sin ellas y sin ellos esos que realizan ese trabajo de hormigas en el territorio en los sectores sociales que nunca son alcanzadas para ser registradas en los anales históricos y volviendo al punto central de tu pregunta siempre pensamos en María Trinidad Sánchez pensamos en Baltasar de los Reyes con quien tenemos una deuda histórica grandísima porque hasta el derecho a su nombre correcto ha sido violentado por la historiografía tradicional. Se habla de Baltasar de los Reyes, como si fuera un hombre. No es Baltasar, es Baltasara de los Reyes. Siempre pensamos en Concepción Bona, pensamos en Manuel Ariel, pensamos en Rosa Duarte, y las otras. Muchas y tantas de las otras, que incluso aún estando registradas en nuestra historiografía oficial y en la contestataria también, siempre quedarán, siempre faltarán pero yo pienso que un poco como un programa, así con el tiempo que tenemos, necesitaríamos varios programas, casi un programa para cada una de esas mujeres eh, de, las, del, del, de esa etapa, no digamos de la historia republicana, porque la república nació con ellas en la política. Ellas en la política nacieron con la proclamación de la república el 27 de febrero de 1844. Pero el 27 de febrero de 1844 fue un punto en la historia. Y a ese punto no llegamos por los alambres, como se dice popularmente. A ese punto llegamos porque un grupo de hombres y mujeres liderado por Juan Pablo Duarte antes tuvieron un ideal y ese ideal fue plasmado, fue descrito, fue analizado, fue redactado hubo un compromiso político, hubo una producción, para usar un término muy de moda, a propósito del programa de televisión, ¿verdad? hubo una labor legal y hubo una labor clandestina, hubo un trabajo político, hubo un trabajo cultural, hubo un trabajo de finanza, de autogestión del proceso, hubo un trabajo militar abierto y encubierto y en cada uno de esos escenarios estaban las mujeres. Es decir, 27 de febrero de 1844, no hubiese ocurrido de no haber sido con la presencia de las mujeres. Y tenemos que comenzar iniciando, para citar quizá cuatro o cinco nombres, eh, decimos con frecuencia, nos enseñaron cuando estábamos en la escuela primaria, eh, hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo estaba en la primaria, nos hablaban de Chepita. ...Chepita, la que le apretó la casa a Juan Pablo Duarte... ...para que se hiciera la reunión... ...donde se fundó la, la, la Trinitaria... ...y planteado así simplemente... ...parecería que fue que una vecina apretó su casa... ...para que se hiciera una reunión... ...entonces la historiografía oficial... ...nos analiza, nos enseña o nos deforma... ...los rostros y la, y la entrega, el compromiso de las mujeres como que estamos ahí porque somos la novia de, o la esposa de o la viuda de, o la hija de no estamos ahí por compromiso, asumiendo un compromiso por convicción entonces yo pienso que seguimos en deuda histórica con esas mujeres así como con centenares o miles de mujeres de cada una de las etapas de la historia republicana e incluso de la historia de la isla desde el momento de la de la llegada de los españoles que no fue conquista del inicio del primer genocidio del continente con la llegada de los españoles la, la, la monarquía española 1492 hay una deuda histórica con las mujeres desde la resistencia indígena hacia el colonialismo español hasta el día de hoy siempre nos cuenta la historia de las mujeres en la política las mujeres como referente de un hombre o por la mitad ¿A qué usted atribuye? Que iniciar para saldarla. Okay. ¿A qué te atribuye virtudes el animato en que se mantienen esa aporta que hicieron esas mujeres en el proceso de independencia? Yo pienso que no es un no es fortuito, no es fortuito porque no ocurre solo con las mujeres de la independencia, eso es con las mujeres en la resistencia política y la resistencia social, en la resistencia cultural, en la lucha antiimperialista, en la lucha anticolonialista, en la lucha contra por, por los derechos y por las libertades. Las mujeres, porque la historiografía oficial, que es una expresión del de poder patriarcal, del poder capitalista, en este caso, en esta etapa de la historia de la humanidad, de las clases gobernantes, la presencia de las mujeres siempre está en bajo perfil. Tiene mucho, que ver, tiene mucho que ver con la condición de discriminación integral en la que se desarrolla, en la que se desenvuelve la vida de las mujeres en el componente político, económico y social. Desde la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción en la que las mujeres fuimos expulsadas de la vida de lo público y fuimos recluidas al supuesto mundo privado, que es el mundo de la familia, es el mundo del hogar. Pero ocurre que lo que, lo que pasa en la cotidianidad de la familia, lo que pasa en la cotidianidad del, del, del hogar, lo que pasa en la cotidianidad de la vida privada de cada uno de nosotros, también está relacionado, está condicionado, es consecuencia, es causa y consecuencia al mismo tiempo de lo que ocurre en el mundo público. Cuando las mujeres fuimos expulsadas de la vida pública y fuimos relegadas al papel de esposa, de madre, de administradora del mundo privado, el plan simplemente, el plan simplemente fue que el poder político, el poder de dirección política, la conducción de la sociedad, quedó en manos de los hombres, de la cultura del poder político patriarcal, que desconoce el derecho de las mujeres como seres humanos nos niega cuando se nos niega el de, hasta el derecho al nombre por ejemplo con Baltazara de los Reyes en la zona norte del Distrito Nacional aquí en la ciudad capital exactamente en en, el, en Villa María está la calle Baltazara de los Reyes que hasta hace poco el letrero de la calle decía Baltazar de los Reyes Baltazar. No, no María Baltasara, como se llamaba. Entonces, la negación del nombre. Si no pronuncio tu nombre, tú no existes. Si no te cito, tú no existes. Si tenía niego el derecho al nombre, te estoy negando el derecho a la existencia. Pasa exactamente lo mismo con un hecho muy concreto, muy cotidiano, muy de ahora. Con la famosa sentencia 168, que dejó sin nacionalidad a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Te quito el derecho al nombre, te quito el derecho al apellido, te quito el derecho a la nacionalidad. Jurídicamente tú no existes. Y eso afecta a tu autoestima, eso afecta a tu sentido de apego, de compromiso, de pertenencia a un territorio, a una sociedad, a un proyecto de sociedad que debe ser transformado o que debe continuar. Entonces, eso pasa también con la presencia de las mujeres en los procesos históricos, en el caso del movimiento de la, de, la, de la proclamación de la república el punto de llegada 27 de febrero de 1844 el bajo perfil sobre las mujeres generó un efecto que todavía lo estamos sufriendo las mujeres dominicanas, todavía gracias a la vida existieron mujeres como María Trinidad Sánchez y toda esa generación y luego una figura como Salomé Ureña que reivindican el, reivindica el derecho político de las mujeres a la participación en la vida pública, en las decisiones públicas. Y Salomé Ureña, la más grande del siglo XIX en el mundo de las letras y de las más importantes de la, de la, del, de la República Dominicana en el mundo en las letras hispanas, va más lejos y, y reclama y propugna por el derecho de las mujeres a la educación superior. Por eso también estamos en deuda con Salomé Ureña, una deuda histórica que ha sido negado. El papel que realizó Salomé Ureña como continuadora de las mujeres pebreristas, de las mujeres de la restauración, y ella que nace en 1850, era una niña de 12 años, de 13 años, cuando se produce la el, el, anexión a España y luego la restauración de la República, y esa salud maureña no, tampoco llegó por los alambres. No fue que simplemente salió del cacarón de huevo. Fue un producto social de las mujeres febreristas y de las mujeres de la restauración de la República. De manera que también estamos en deuda. Pero tenemos ejemplos suficientes para nosotros decir hoy, revelarnos, para las mujeres de esta generación del siglo XXI y ustedes, nuestros compañeros aliados revelarnos y decir llegó el momento de poner en primer plano el rostro, el nombre y darle voz a la voz apagada, valga la redundancia de las mujeres febreristas la historiografía tradicional la cultura patriarcal, machista de las clases dominantes y gobernantes han pretendido apagar ...la voz de las mujeres que junto con Juan Pablo Duarte... ...hicieron posible el nacimiento de la República Dominicana... ...el 27 de febrero de 1844... ...y bueno. tan caro lo pagaron esas mujeres... ...que el 27 de febrero... ...algunos historiadores dicen que el 28... ...pero para los fines históricos da lo mismo... ...el 27 de febrero de 1845... ...el precio a pagar... ...por la resistencia de esas mujeres... Fue el fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Más Entonces, grande todavía. Sí. Vamos mayor es la sí. deuda, mayor es la mora, mayores son los intereses históricos que tenemos con el aporte de esas mujeres a la República que está pendiente. La República Independiente, Libre y Soberana, o que se hunda la isla, como dijo Juan Pablo. Está pendiente. Está pendiente. Sí. Eh, virtud de consanuencia, vamos a hacer un en este momento un cortecito. Y al regreso vamos a pedirle que usted nos describa, algunos de los aportes que hicieron Manuel Arias y Rosa Duarte para que se materializara el proyecto ¿Algunos, de ¿Algunos, perdón? ¿Algunos? Algunos aportes, algunos aportes que hicieron Manuel Arias y Rosa Duarte eh, para que se materializara el proyecto de independencia Pero eso vamos a ver, después de esta pausa y regreso seguimos nosotros pues, interactuando con Virtudes Álvarez quien es nuestra invitada en el día de hoy en esta producción especial Patria, Honor y Gloria, Telenor vamos a la pausa y al regreso seguimos con Virtudes Álvarez Seguimos en esta producción especial de, del mes de la patria, honor y gloria Telenor, que con motivo del mes de la independencia, pues Telenor se enmarca como una manera de formar y educar a toda la región nordeste, el país y el mundo. Y nosotros en este momento seguimos interactuando con doña Victoria álvarez quien es nuestra invitada en el día de hoy con el tema Mujeres de la Independencia. Dejamos una inquietud en el aire, doña Virtudes, y es eh, que nos describiera algunos de los aportes que hicieran Manuela Díez y Rosa Duarte eh, en el proyecto para que la independencia se materializara. ¿Cuáles fueron algunos de esos aportes, doña Virtudes? Mira, mira yo pienso que en el momento en que se constituye la Trinitaria, eh, bueno, no soy historiadora, tengo que reiterar la aclaración de que no es muy fuerte, no es muy fuerte porque no soy historiadora y respeto mucho las especialidades, pero yo no, creo que no, políticamente no yo creo que políticamente eh, lo principal es rescatar desde el momento mismo de los propósitos de Juan Pablo Duarte para crear el partido, la trinitaria, y lograr la proclamación, la creación de la República Dominicana como Estado Libre, Soberano e Independiente. El principal aporte de esas mujeres y de las que no están registradas en los anales de la historia eh, oficial e alternativa incluso, fue la disposición a la participación. La disposición a estar presente. La capacidad de renuncia la vocación de sacrificio y, y con este último elemento tomemos como referencia la alianza estratégica que no fue de complicidad entre Juan Pablo Duarte su madre y las hermanas y los hermanos, no fue que Rosa Duarte fue la aliada de Juan Pablo Duarte porque era su hermano es que también fue una mujer de compromiso fue tanto ella como la madre, como, como Manuela las las la compromisaria de decir el patrimonio familiar, a solicitud del patricio Juan Pablo Duarte, también es parte del proyecto de liberación. Y sin esa complicidad, que no es simple complicidad, es compromiso, es convicción, es sentido de pertenencia a un proyecto de sociedad libre y soberana como era, la expulsión de los haitianos... terminar con el dominio haitiano... y darnos una nación libre y soberana... eso es una convicción... eso no es una acción... porque estoy apoyando a mi hermano... o porque estoy apoyando a mi hijo... y luego... las consecuencias que tuvo que pagar la familia de Juan Pablo Duarte... que terminan todas en el exilio... hasta el día de hoy... las hermanas de Juan Pablo Duarte... su ceniza o lo que pudiera quedar... Eh, como, como no soy estudiosa del tema, no quiero entrar en ese terreno, lo que pudiera quedar del patrimonio de la familia de Juan Pablo Duarte es, sigue todavía perdido, perdido entre comillas, en territorio venezolano. Es decir, ¿qué podemos reivindicar como principal aporte de las mujeres febreristas? No podemos sacar una lista de, de demandas como decir derechos sexuales y reproductivos, igualdad de salario, porque ese no era el momento. La demanda principal en ese momento, el propósito estratégico era expulsar del dominio haitiano y que nazca la República Dominicana. Y ellas estaban ahí. Entonces su principal aporte fue su presencia, fue su compromiso, fue su convicción, fue llegar hasta el punto que llegó... Es María Trinidad Sánchez única mujer en la historia dominicana en la historia de la República Dominicana que ha sido juzgada en un tribunal militar fue sentenciada a muerte y ejecutada por un batallón del ejército nacional ninguna otra dominicana ha pasado por esa mala experiencia ¿y qué sabemos de María Trinidad Sánchez? ¿cuál es la deuda histórica que tenemos con María Trinidad Sánchez? que incluso al momento del fusilamiento, cuando van a ofrecerle el sacramento de la confesión para que se arrepienta y que, y que Pedro Santana le dice que le va a perdonar la sentencia si dice dónde se esconden los demás trinitarios, ella le dice, usted me pide que yo le diga dónde están mis compañeros para de todas forma matarme y luego matarlos a ellos, que se cumple en mí la sentencia, es decir, el fusilamiento y sálvese la república. Una mujer de esa estirpe debería estar colocada en el altar de la patria, debería estar en la plaza de la bandera. El 27 de febrero también debería ser un día, al tiempo que es de regocijo nacional, porque nace la República, al mismo tiempo de duelo. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres trabajadoras de República Dominicana no ha sabido, no hemos sabido honrar la capacidad de sacrificio, de entrega. De lealtad, de fidelidad, dijo: Cúmplase en mí la sentencia de fusilamiento y que se salve la República. Y es fusilada. Eso no lo hace cualquier ser humano. Una sí. mujer del estirpe de María Trinidad Sánchez debería ser madre de la patria. República Dominicana tiene tres padres. Es el único fenómeno histórico y anatómico que alguien o algo tiene una madre. Entonces, la historiografía machista, patriarcal, reaccionaria, tradicional, niega a María Trinidad Sánchez. ¿Por qué? Para evitar que a ninguna mujer dominicana se le ocurra querer ser como María Trinidad Sánchez. Doña Virtudes. Entonces yo pienso que eso es el principal aporte de las mujeres pebrevistas. Fue su sentido de compromiso, de pertenencia, su convicción revolucionaria, su sentido de lealtad, de fidelidad, al punto de preferir la muerte por un batallón del ejército a delatar el proyecto libertario republicano. Tal Ese cual, mucho, tal cual es señora, ciertamente hoy. debería estar también en el altar de la patria. Doña Virtudes, la historiografía tradicional. Habla de María Baltasar de los Reyes como la única mujer que estuvo presente en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de 1844. ¿Podría usted describirnos el origen de esta intrépida mujer que estuvo presente precisamente sería? Mira, eh, eh, como en la milla del Señor hay de todo. <risa> y en el cómo no, nos cuentan la historia republicana y el 27 de febrero de 1844 también hay de todo eh, se dice esto que solo estaba ella, que María Trinidad Sánchez hizo aquello que por ejemplo he escuchado y la documentación de, de la maestra Luisa Navarro la doctora Luisa Navarro en trabajo que ha presentado sobre María Trinidad Sánchez como la primera que llegó de las primeras que estuvo el 27 de febrero de 1844, la noche antes del trabucazo, María Trinidad Sánchez, que fue la que desarmó, la que le quitó la llave de la puerta de la ciudad al guardia que estaba de servicio para que los campesinos, que eran los residentes en San Carlos, que entonces se consideraba zona rural, pudieran entrar, llegar al momento del trabucazo. Es decir, vuelvo eh, y te digo que como yo no soy una historiadora no estudio no he investigado los detalles de qué ocurrió en la tarde, qué ocurrió en la noche quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron no quiero entrar en el, en el en el terreno del debate sobre esos detalles que no son detalles, son hechos políticos muy importantes pero qué es lo fundamental que la historiografía tradicional busca y rebusca para descalificar o para distorsionar el componente histórico de la presencia de las mujeres y en qué estaban presentes las mujeres en un hecho determinante como fue el nacimiento de la República Dominicana. Si la doctora Luisa Navarro documenta la llegada de María Trinidad Sánchez a la puerta de la misericordia, el quitarle las llaves al guardia que está de servicio, abrir la puerta, recordemos que la ciudad llegaba hasta ahí, para que los campesinos, que eran los moradores de San Carlos, bajaran y se integraran al proceso conspirativo del nacimiento de la república. Eh, hay, que, hay que pensarlo para decir que no fue así. Ella ha demostrado documentos y no solo ella. Hay otras historiadores y historiadores, hombres y mujeres, que avalan yo insisto en lo que es fundamental, porque no quiero entrar en detalle, en, en análisis de debate sobre componentes que no son simples detalles, sino que lo fundamental es en la historiografía tradicional, la distorsión de cada episodio y de cada momento, porque en la medida en que se distorsiona, pone en duda, genera dudas, genera interrogantes, a veces más preguntas que respuestas, sobre el papel que jugaron las mujeres, en la proclamación de la república y está fuera de discusión que sin ellas no hubiese habido trinitaria y sin ellas no hubiese habido proclamación de la república Doña Virtudes eh, existen, usted dice no se autodefine como historiadora pero sí con muchos conocimientos del tema, existen muchas voces históricas que señalan a Juana Trinidad, mejor conocida como Juana Saltitopa como la eh, la figura femenina, en términos militar más importante, de mayor trascendencia, que estuvo en la batalla del 30 de marzo, ¿cuál fue su rol? ¿Cuál fue el rol de esta mujer en la batalla del 30 de marzo? Mira, eh, Juana Santitopa, ¿verdad? La, la coronela, eh. nuestra coronela favorita. Eh, y parece ser que no hay como mucha documentación, aunque la documentación no es la única fuente de confirmación de la presencia de alguien o de la realización de un episodio político, histórico de la característica que sea, porque la memoria oral también existe y tiene sus técnicas de investigación. El hecho de que también la figura de, de, de nuestra coronela, de Juana saltitopa es también otra deuda histórica que tenemos. Esa mujer con esa vocación y esa identidad con la solución por la vía militar de un problema que también es político. Y si los militares la continuación de la política por otra forma, por otra manera de hacer política. Bueno, pues es imposible hablar de la República Dominicana en el trayecto desde la fundación de la sociedad trinitaria hasta la recuperación de la soberanía nacional y de la figura de la república por la guerra restauradora, de restauración. Y esa, esa, esa ruta de la primera república, la segunda república, no puede escribirse sin el nombre de Juana Santito. Yo le he hecho una crítica a nuestro queridísimo camarada Rafael Chávez Mejía mi, mi camarada, fundador de mi partido, Partido Comunista del Trabajo, que escribe este que tiene un diccionario, escribió un diccionario bibliográfico de la restauración. Un trabajo interesantísimo. Y yo le pregunté, le he preguntado más de una vez, y yo digo, camarada Rafael, ¿y dónde están las mujeres de la restauración? <risa> Porque en ese diccionario bibliográfico, escrito por el camarada Rafael Mejía, no hay una sola mujer. Y estamos hablando de una figura, de un hombre, un político, un militante revolucionario, un comunista que tiene, que, que en el 1963 ya era guerrillero. Y sin embargo, escribe un diccionario bibliográfico de uno de los momentos políticos más importantes de la historia republicana, como fue la restauración de la República. Ese o sea, proceso de recuperación. Y sin embargo, no hay mujeres en el diccionario bibliográfico de Rafael. O sea, es decir, que, es que, el que Chanjú Mejía es responsable también del anonimato en que ha sido sometida a esas figuras. No, pero que ahí, ahí, voy a, ahí voy a decirte, es que hasta los historiadores del litoral de la izquierda no es Rafael en tanto individuo, es que la izquierda como corriente de pensamiento y como estructura orgánica representada durante más de 75 años, para poner un referente en el calendario, cuando esos compañeros y esas compañeras tienen el gran mérito de enfocar su militancia en la investigación histórica. No, no son compañeros y compañeras que viven en abstracto, son un producto social. Y cuando hacen un trabajo de investigación tan importante como ese, se le quedaron las mujeres de la restauración a mi queridísimo Chajú Mejía. Pero no es solo Chajú Mejía, es que, la, es que los, la historiografía del sistema tiene tanta fuerza como componente ideológico en la lucha política, que las mujeres nos, nos, nos quedamos fuera, nos dejan fuera, hasta nuestros propios historiadores, salvo honrosas excepciones. Por suerte hay historiadoras y historiadores críticos que aportan y, y hacen un esfuerzo por enmendar eso. Pero yo le digo a, a, al camarada Rafael Chabón Mejía, yo le digo, usted tiene que hacer una segunda edición. Una segunda versión del diccionario bibliográfico y salga a investigar quiénes son las mujeres de la restauración. Porque seguro que había mujeres, me dice, claro que sí vieja Y pero todavía no la estamos esperando, y todavía estamos esperando, María virtudes. Eh, no, vamos... yo, espero que la... yo espero que se ponga en eso. Una solicitud sí, sí. pública, camarada Rafael, póngase en eso. A averiguar, a escarbar, a encontrar las mujeres de la restauración. Eh, vamos precisamente a hacer una brevísima pausa. Eh, y al regreso, precisamente vamos, vamos a, a ver si usted nos responde esa pregunta. Aparte de las figuras femeninas que hemos señalado, que hemos mencionado, ¿cuáles otras se destacaron en la guerra de la independencia? Vamos a la pausa, doña Virtudia, al regreso venimos con la respuesta a esa inquietud. Nosotros seguimos en esta producción especial, Patria, Honor y Gloria, Telenor, conversando con Virtudes Álvarez, hablando de las mujeres de la independencia. A la pausa, ya regresamos. Mujeres de la independencia es el tema que hemos estado nosotros tocando con nuestra de Álvarez. También una mujer eh, grande, destacada por sus grandes aportes de la lucha eh, por las causas positivas de este país. Doña Virtud. hagamos una inquietud en el aire, ya que aparte de las mujeres, de las figuras femeninas que hemos mencionado en todo este conversatorio, eh, ¿cuáles otras entiende usted eh, que se destacaron y que en este momento podemos recordar? Como parte importante de la guerra de independencia. Mira, una figura que casi nunca la relacionamos con la con la política, ni con la guerra, de, ni con la, el nacimiento de la república, José Fabrea. Y como la era la única persona autorizada por Juan Pablo Duarte, el líder indiscutible, al manejo de las finanzas de los trinitarios y del proceso de proclamación de la República. Que la figura principal de un movimiento clandestino conspirativo, como era la, los trinitarios, para romper con la ocupación y con el dominio haitiano, y que nazca la República Dominicana, y es la única mujer responsable de la captación de fondos, de dinero, el manejo de la finanzas de ese movimiento, esa es una tarea que es de orden estratégico en cualquier proyecto político de liberación nacional. Entonces, José Fabrea, bueno, hay una calle muy importante en los barrios de la zona norte que tiene el nombre de José Fabrea. Pero eh, queremos a José Fabrea más allá de una calle transitada en el Distrito Nacional. Concepción Bona. Concepción Bona... Eh, ah, bueno, la bandera nacional... Y es como si la bandera nacional no fuera nada importante. Pues la bandera nacional es uno de los símbolos patrios. Porque... Algún peso tiene... La existencia de la bandera como un símbolo de cualquier resistencia... Política, e incluso hasta religiosa. La famosa flor de los filorios, La venezolana aquella que regaló el jazmín que era el símbolo conspirativo que los trinitarios llevaban en la chaqueta y una vez que lo colocaban, todos los que eran del mismo movimiento clandestino sabían que aquí tengo un aliado. Y no puede presentarse simplemente como la señora de origen venezolano que regaló una rosa y esa rosa fue convertida en el símbolo. Es decir, son maneras de comprometerse y de asumir compromiso y yo digo que si sí, algo tiene el movimiento de izquierda, popular, progresista, revolucionario, que reivindicar de la sociedad política militar la trinitaria es la capacidad que tuvo Juan Pablo Duarte y los demás trinitarios en construir un proyecto político militar con toda la diversidad organizativa que significó los trinitarios. Nosotros, nuestra generación de militantes de izquierda, que tenemos como idea fija de cómo se organiza, cómo, cómo se construye una organización popular, y tenemos como una idea fija de cómo se hace. Sin embargo, Juan Pablo Duarte, que está, no se puede discutir que Juan Pablo Duarte era marxista ni leninista, mucho menos, no era ni marxista ni leninista, pero el sentido de la creatividad con la que Juan Pablo Duarte y los trinitarios crearon ese partido político conspirativo para lograr sacar al invasor y proclamar la república, es una estrategia organizativa que la izquierda de hoy, tenemos que tirar página para la izquierda para aprender de ese proceso. Era un proyecto político organizativo que tenía una flor como símbolo clandestino para identificar sus miembros, que tenía teatro, que tenía poesía, que tenía lectura de cuentos que tenía la práctica de esgrima, una manera de también ir entrando en el terreno de lo militar, en la lucha cuerpo a cuerpo de sus hombres y mujeres, para cuando llegara el momento frente a los invasores. Y el significado, decir, doña virtud, esas de esa flor, también. esa parte subliminal. ¿Cómo dices? Digo yo también el significado de la flor, de la flor, esa parte subliminal. Claro, claro. Entonces, en cada uno de esos procesos, cuando yo escucho que dicen la bandera y Concepción Bona, ella dibujó, eh, diseñó la bandera nacional como que no es nada. Anda, ver, quémale una bandera a los Estados Unidos en la puerta de su embajada. Bueno, hemos quemado muchas nosotros, ¿verdad? Pero, pero si hay algo que le duela a cualquiera es que te quemen el símbolo que representa tu, tu pensamiento. Entonces, ¿qué significa la bandera? construida, diseñada, pensada en los valores del, de los trinitarios, convertida en arte y luego llevada al lienzo. Y eso es lo que tenemos hoy. Y es esa bandera la que hace que nosotros nos detengamos en medio de la lluvia cuando la están subiendo. Y que peleemos con cualquiera por la, por la bandera nacional. Entonces, sí que tiene un valor. Y eso fue diseñado, pensado hecho con su propia mano de carne y hueso por una mujer. Sí, que Considero... que... ¿Sí? ¿Sí? sí. adelante, adelante. No, para, para volver al punto, a la conclusión de la sí. deuda histórica que tenemos con las mujeres, en cada una de las manifestaciones de aquel acontecimiento histórico... Yo creo que no hay forma de, de pagar de esa de de de deuda, de, deuda, de No hay forma de cómo pagar esa deuda eterna que usted señala que tenemos... Eh, claro que sí, la hay, una, hay, una, hay una forma, claro. claro. Eh, reconociendo. El reconocimiento de los derechos políticos, económicos y culturales de las mujeres es una manera de que la democracia, incluso burguesa, nos pague una parte de la deuda que tienen con nosotros las mujeres. <risa> Doña Virtudes, ¿considera usted eh, que existió algún elemento sociológico que limitó desde el punto de vista numérico la participación femenina en esa justa independentista? Lo mismo que nos pasa ahora, con una diferencia de matiz, ¿verdad? En este momento, en este momento histórico, la República Dominicana, la sociedad Dominicana, las mujeres somos mayoría en la estructura de base de las organizaciones, de los movimientos sociales e incluso de los partidos políticos. Para no hablar de la institucionalidad del Estado y en la medida que vamos que va subiendo la pirámide el mando, la pirámide de mando de la institución hay cada vez menos mujeres es decir factor sociológico causa sociológica política e ideológica fundamental la cultura machista del desconocimiento del derecho político de las mujeres a estar presentes en los escenarios donde se toman las decisiones para la construcción, el levantamiento, el desarrollo de cualquier proyecto político social e incluso un proyecto privado y hasta personales. En la estructura de los bancos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo relacionado con el sector, con la economía y con el sector privado, ¿cuál es el porcentaje de las mujeres? en el sector financiero nacional. Por ejemplo, en las unidades de atención directa, el banco, mujeres. En la medida que va ascendiendo el rango en la estructura de un banco, menos mujeres. Para poner solo un ejemplo, en los medios de comunicación, las mujeres prácticamente hemos asaltado, por usar asaltado en el sentido positivo de la palabra, las aulas. Hemos asaltado las aulas de las universidades. Sin embargo, a la hora de la decisión de designar un ministro, la jefatura en un ministerio, casi siempre un hombre. Y cuando son mujeres, se trata de ministerios que están relacionados con el papel tradicional asignado a las mujeres. Cuidar enfermos, acción de solidaridad o de piedad o llevar actas y tomar notas en las reuniones. Y te voy a poner un ejemplo. Ministerio de Deporte. ¿Cuándo vamos a tener una mujer que sea Ministra de Deporte en República Dominicana? El deporte dominicano ha sido salvado en las Olimpíadas y en los Juegos Internacionales en los últimos 20 mujeres. años por la presencia de las mujeres. ¿Sí o no? Eso es correcto. ¿Y cuántas mujeres viceministra tenemos? Y en el colmadón todos nos levantamos de júbilo para celebrar a las reinas del Caribe. No hay una sola mujer con don de mando en el Ministerio de Deportes. Y es Los decir, hasta ahí sí. llega, en el siglo XXI. Sí, sí. F finalmente, recomendaciones de virtudes álvarez a la nueva generación para rescatar el, ese legado histórico de esas valiosas mujeres ¿Cuál es la recomendación ya finalmente de virtudes Álvarez para que la nueva la, generación la, pueda rescatar? La única recomendación si no es muy pretencioso porque qué soy yo para recomendar nada, pero yo creo que la primera recomendación va al, al liderazgo tradicional, que permita que crezca el nuevo liderazgo aplicable a la izquierda también que permitamos la creación de un nuevo liderazgo y a nuestra juventud, hombres y mujeres por igual a que peleen por su espacio en el presente, que no acepten eso de que la juventud es el futuro de la sociedad, que no acepten eso de que el futuro no existe. El futuro es mañana y el mañana no existe. Que peleen y reclamen por el derecho a estar hoy en los escenarios donde se deciden, donde se toman las decisiones importantes de la sociedad dominicana. Si el mañana se construye hoy es porque el mañana no existe, entonces a nuestros jóvenes que no acepten que su espacio es el futuro que el futuro es abstracto, el futuro es inmaterial, lo que es de verdad es el hoy. Entonces que peleen por su espacio, que incluso los de la generación del 60, los de la tercera y la cuarta edad, pueden considerarnos sus aliados para lograr que el futuro de nuestros jóvenes sea hoy y que ellos estén presentes y que no permitan que nadie delegue, que nadie, que no deleguen su poder de decisión en nadie. Que peleen por eso, porque una forma de ver la política es de una chica de 25 años y otra de una señora de 62 o de 61 o de 70 no importa cuántas horas de vuelo tenga una mujer de 55 años ve la política en la ciudad de San Francisco de Macorís de una manera diferente a una chica de 21 entonces esa chica de 21 que no espere que los de 60 y 70 le van a regalar el espacio que peleen por su espacio hoy no mañana porque mañana puede ser ajeno o no existir. Porque también uno se muere. Así es. Y ahí termina el palé, como se dice popularmente. <risas> Mujeres de la independencia. Ha sido el tema que ha, tocado, que ha tocado con nosotros en el día de hoy. Nuestra invitada de lujo, Doña Virtudes Álvarez. En esta producción especial, Mes de la Patria, Honor y Gloria, Telenor. Doña Virtudes, gracias del alma por compartir con nosotros este momentito en esta producción especial. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y el privilegio de invitar a una mujer de San Francisco y me invitaron a mí, muchas gracias estamos cumpliendo con esta recomendación que usted nos acaba de hacer, gracias por ah, estar con nosotros, dale, dale las la, la, la mujeres de San Francisco, dale pantalla, así es Virtudes Álvarez estuvo con nosotros en esta producción especial Mes de la Patria, Honor y Gloria producción especial que ha hecho este grupo Telenor con el único objetivo de seguir, de utilizar estos medios para seguir educando y formando toda la región del Nordeste y con ello el país y el mundo Mantenga la sintonía con esta producción especial y no se lo pierda.